Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de La Repisa, el espacio que tiene Mesa Gráfica para recomendar obras que no pueden faltar en tu repisa. Ajá. Estamos con Carlos Anduesa. Hola. Y estamos con Camilo Mendoza, Hola. periodista, fotógrafo y yo, guionista, Alfredo Rodríguez. Y esta es La Repisa. En el capítulo de hoy, como siempre, tenemos tres grandes recomendaciones, pero antes les queremos recomendar un video que nos marcó ¿De qué estamos hablando? Mira, Chile es un país de grandes personalidades, Ajá. pero quizás muy pocas son animales. La elefanta fresia, el, el oso polar que tiene mucho calor y el sí. que el conejo que nos va a declarar ambos están muertos el conejo que nos da declaraciones la mujer gallina la mujer gallina sí, pero no era, una, no era una animal, pero un animal no era un animal pero es que la otra vez no acordamos de ese video muy heavy pero pero en este video vamos a hablar de alguien que sí era animal él es una persiba persona estamos hablando de mono pero no de un mono de mono el perro que habla. ¿Qué opinas mm. tú del mono el perro que habla? Es un clásico ya esta lista. Sí, es un clásico. Sí, sí. sí, sí. sí. sí. Yo, sabes que yo creí el cuento en su momento. No, verdad? No, yo, que creía. yo creía. Sí, porque era niño, era niño, Se hablaba, se decía Carlos. <risa> <risa> Debe de Beléhua verdad, si pero, pero si se formó una leyenda respecto Por su eso pero, una... pero hay una verdad que hay que velar, sí. De y de es que el perro no hablaba. No. El perro hacía así, ¿le... Porque decía cuántas palabras. Decía agua, papá, tata, tata, tata. tata" ¿Y qué va? Nada, po. Ya. Más <risas> <risas> Cuando decía agua, era más o menos así. ¡Ojo! Porque le apretaban el ¡Ojo! ¡Ojo! Sí, sí. sí. No es un video casero, no sé no qué es que que que es decirlo. Es una noticia. No me acuerdo de qué canal. <ríe> sí, sí, pero es yo lo vi en Chilevisión. Y yo lo vi. El canal 13, salió el canal 13 era. Wow. y era. Con, con... A mí, mi palabra favorita era tata. Porque tata. era más o menos así. ¡Tata! tata. <ríe> porque ¿Tata? ¿Tata? porque ¿Tata? era como una furia. Igual eso, Yo sí. <ríe> <Sí. Ode -so, ríe> sí. creo que odiaba a su abuelo el fin de semana, sí. yo lo busqué, lo vi de nuevo, y la periodista de la nota le habla al perro. Y agua, y agua. Así que si usted quiere verlo, ¿está en YouTube entonces? ¿Está en YouTube? ¿Y sí. ¿Cómo se busca? El, el perro que habla. ¿Y por qué no le dan el crédito? Se llama mono. ¿Sí? Sí. Mono, el perro que habla. Sí, le vamos a rescatar su identidad. mono ¿Lo, lo escuchaste en la revista <risa> Oye, vamos a poner la primera recomendación, voy a partir sí, yo. Ya, porque después ya. me voy. Este programa, yo hago yo hago la parte que a mí me importa. Y se va, así así para que lo Yo les quiero recomendar, en el capítulo de hoy, Voces en el Parque, ¿ya? Es... ¿qué es lo que es Voces en el Parque? Es un libro-álbum de Anthony Brown, que es un libro-álbum, es un libro, es el libro de los ilustradores en grupitos, pero en el buen sentido ya en que eh, a través los desfilando todas sus familias <risa> <risa> los ilustradores estúpidos como los Rodríguez eh, en que, en que eh, se cuenta una historia eh, con muy pocas palabras Ajá. y en que la ilustración es lo más importante es lo más importante y en, al contrario del de cómic son pocas ilustraciones ¿cachai? Claro. entonces eh, y eso yo siento que lo diferencia mucho con el cómic uh -huh. en que muy pocas imágenes Tú tenés que cargar cada una de las imágenes como de mucho significado para en muy, poca, eh, en po en muy poco espacio y en muy poco tiempo eh, hacer una obra potente. Claro, y no son secuenciales, son un plano, como que van a jugar con el plano. Claro, son, son planos para detenerse. Sí. El cómic lo que busca es una ilustración para avanzar constantemente, Perfect. aquí es para detenerse. Eh, y al final yo siento que lo, los libros álbum bacane, los... Buenos libros álbum son unos que te leí en muy poco rato y que te dejan pensando mucho rato. Yeah. ¿De qué lo no te habla vos en el parque? Vos en el parque habla de los mismos, la misma tarde eh, que se vive en una plaza a través de cuatro personajes distintos. ¿Cachai? En que uno va dándose cuenta como la visión de cada uno de esos personajes cuenta una historia totalmente diferente de los mismos hechos. Claro. ¿Cachai? Sí. Y eso tiene un trasfondo como social y emocional muy potente porque está contado desde dos niños de realidades muy distintas y dos adultos de realidades muy distintas ¿cachai? y de cómo ellos a través de cómo observan el mundo uno entiende cómo son ellos como persona y el tipo de vida que viven. ¿Tú te leíste vos en Sí, lo leí. Y, ¿Qué, opinación te, ¿Qué opinación? ¿Qué opinión? <ríe> ¿Qué, <opinación? ríe> ¿Qué opinación? ¿Qué opinión? <risa> ¿Qué opinación! opinaciones. de la netisa. ¿Qué, qué opinión te sí, ¿Mi opinión sobre sí, esto? Sí, sí. ¿Qué opinión? Sí, sí, sí, sí. es, es mi opinión es que. Eh, eh, bueno, yo he leído otros libros de Anthony Brown. Y como que tiene una, una línea en, en, en, su, en su narrativa, yeah. entonces como que encuentro elementos en este libro de, que comparten con otros libros. ¿Como que comparten un universo? Sí, sí, tiene como una manera de, de, de contar las cosas que, que me parece eh, como su sello. Uh -huh. y, y me gusta, me gusta, eh, me gusta el hecho de que sean distintas percepciones y eso mostrárselo a los niños, así como uh -huh. la realidad no es una. La realidad la construyen distintas personas y pueden ser vistas, un mismo hecho puede ser visto de, de distintas maneras. Bueno. bueno, una cosa que hay que decir es que yo encuentro horrible la ilustración de Anthony Brown. Sí, sí, joven hipster, muere con lo que estoy diciendo. No, encuentro, yo encuentro horroroso el estilo, horroroso, me carga. No, este, esta ilustración, por ejemplo, es bonita, pero dibujo unos simios así, pero ah, horrible. Eh, y a pesar de eso... Eh, no deja, o sea, no, por, no porque yo lo encuentro horrible, le quito valor, porque en verdad el contenido de las ilustraciones es mm. tan potente sí. y, tan, eh, y tiene tanto espesor la ilustración que yo no puedo dejar de maravillarme de este libro. Opinaciones? Ese sí, <risa> es el momento de los opinamientos. Mi <risa> <La> opinión es... <risa> Lorea, creo que. <risa> Lorea, creo que hay una. Eh, lo que hace Antinor Ramos, que también es muy rico. Yo, yo no creo que su dibujo sea. Es horrible. Ni, no, no, sí. no, no, Yo creo que incluso me podría. Este <risa> es un hipster. Es, es, es preciosísimo. Sobre el mismo ¿verdad? hecho hay distintas miradas. Sí. Mira, es un cuadro fotográfico donde, por ejemplo, de la portada para acá, hacemos multiplicidad de perspectivas. Que es, tenemos es. Era de ese lado. <risa> era de ese lado con, con, la, con la portada. Que, que está como que, de nuevo, se ilustran, incluso en, en cada cuadro, está la, la distinta mirada, hasta la, la variedad de perspectiva de un solo cuadro, un solo plano. Es Entonces, una clara es, multiplicidad de perspectivas. ¿no? Totalmente, sí. totalmente. Sí. Y es todo el rato eso, o sea, este, este libro es un libro que la varía en distintas páginas y vaya a encontrarte en el mismo elemento, narrado de forma distinta. Voy a robarme una frase que acaba de decir una psicóloga infantil que pasó por acá. Porque nosotros <risa> trabajamos, aquí el equipo de la revista trabaja con psicólogos infantiles, con ingenieros comerciales, tenemos... Para dar recomendaciones sí. a la altura uh -huh. socioconstructivista. socioconstructivista. Ah. Si usted el... anda buscando un libro socioconstructivista, este es el título para usted. Y si usted quiere que sus hijos sepan sobre la construcción social, es. Voces en el parque, se lo recomiendo. Está. Sí, la voy a mandar al programa de la madrid <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> que le hagan una <risa> Para que hagan unas opinaciones Eso, Opinaciones Neopancreoflas <risa> Pasemos eh, a la siguiente recomendación Despedimos a Alfredo Rodríguez Despedimos a Alfredo Rodríguez ¿Mastodoro? ¿Mastodoro? Capítulo y medio Capítulo y medio sí. Sí. Estaba, estaba sobrando nomás sí. no. Se fue al lado Ven <risa> a se, fue, se, fue se fue al lado <risa> No, no estaba sí, sobrando No, que Se tenía que ir por asuntos familiares Pero bueno, ya volverá Oye, te toca a ti ahora Mira, yo la semana pasada hablé de. En el primer capítulo de la temporada hablé de Brian Freud, un poquito que trabajó con Jim Henson mucho tiempo y que era lo que agarraba desde el libro de Daniel Blanco Animal, que yo encontraba que, que tenía imaginario parecido. Y hoy día traje los juguetes que me gustan de Jim Henson. Traje una parte de su película, de su filmografía también. Como de las etapas, porque si bien lo conocemos harto por los Muppets, acá traje los Muppets en Nueva York, que es de mis la favoritas. Ya Tienes que... que moverlo un poquito para que no se nos llegue el reflejo. Sí. Tanto. Pero sí, esa es como yo creo que es la, la etapa que es como primigenia de Jim Henson y que, y que es súper conocida también, con, con, con todo su rollo de, entre, de entretención y educación también. Un gallo que, que él mismo se define como, como alter ego, el gran contador de historia, el Storyteller que es un gallo que creció con el relato oral y, y lo empezó a transmitir y, y los Muppets al final lo, lo que hacen también es tienen un código moral super marcado pero también son entretenidos son, lo pasan bien, cuentan sí. tallas, son, son peluzones <risa> hay, hay todo un rollo y como, como desordenemos un poco la casa ah. y Plaza César era netamente eh, educación pues como que era su, sí. su, su lugar donde él iba a dedicarse a, a aprender aprendamos de forma entretenida, una necesidad al hablar de este gallo que, como el storyteller es inevitable que después pasara un poco de su trabajo de autor ya que es donde se mezcla harto con Brian Freud, que es un gallo que que ilustraba libros infantiles, que estos libros de los trolls, las brujas harta mitología nórdica, también harta criatura no sé, pues como si en Chile empezáramos a hacer los libros ilustrados del Limbunt, de, de, de la figura, ¿cachai? de los personajes chilotes, ah, de claro. la mitología estilota, que cosa que... ¿Por qué, qué no va a claro. Háganlo, sí, sí hay <ríe> ilustradores, hay algo bonito para hacer también Bueno, y eso pasó a su inevitable trabajo de autor que, que empezó a hacer quiero contar historias y no quiero contar historias que, que ya hemos visto que quiero jugar con la fantasía, con este imaginario de Freud pero también quiero jugar con el imaginario propio y, y contar historias que sean como que no todo va a salir bien siempre, sino que hay, para lograr la luz tenemos que atravesar la oscuridad yo creo que estos dos son ejemplos, me decimos uno con, con el recientemente fallecido. fallecido David Bowie pero jamás olvidado porque hay registros como Laberinto Acá es el, el rey de los elfos, porque está ahí hay un el, el Goblin King, que hay una cosa, sí, de hecho, ni siquiera es como elfos, como de los goblins, otra criatura. Estas son películas que a ti te marcaron de chico. Sí, por supuesto, la, que las y así en, en su casa, en. en na, na, na, na, na, estamos presentando y toda esta. Ah, y verdad, esta verdad, como es de toda esa época, entonces, como que tiene esa fantasía, yo creo que cuando veis la historia sin fin y como que te la queréis repetir, yo creo que tienen. Sí, un rico muy... envejecimiento al llamado a la magia, como al, entre la magia, la fantasía, todo el mundo. Eran muy... son muy historias sin fin. sí yo, en Esa el... es la película como de ese tipo yo que Yo creo que la se mueven mueve en esas categorías, totalmente. Y era fantasía, pero era fantasía como dark también. Ahora, como oh, como no, totalmente. Como que dark, tiene que menos dark. Yo sí, creo, bueno. creo que quizás así como lo que pasa. Por lo menos a mí eh, me da miedo cuando, chicos... O sea, que hay algún juego que hace que yo creo que James Enzo manejó súper bien, que en el fondo... Voy a crear monos, voy a crear monos que, que, que asusten, voy a crear marionetas, les voy a dar una movilidad distinta para que, porque los que son malos tienen que asustar, tener, hay un rigor, hay un o sea, tenéis que atravesar esa oscuridad, tenéis que sobrepasar los obstáculos que, que son difíciles, que son más grandes de repente que tú, y eso son, siempre está un poco aquí de, de escenificado en su historia. Bien. Y, y, y ese es ese? el trabajo orgánico, ¿eh? como que acaba de crear como marionetas bien. y todo. Como. ¿Y esa es la última? Y esto ya después de su deceso, cuando él hereda a la Henson Company, su, su producción, productora audiovisual y cinematográfica, también, y, y ya empieza a jugar con el CGI. Otro de los con los que pololió pues, mucho tiempo, eh, también, así como a Brian Freud, también Dave McKean, un gallo que, que, que la gente del cómic lo puede conocer mucho por, por las portadas de Sandman. De hecho, él tenía un proyecto y. Un ilustrador, un ilustrador, un dibujante, un gallo que mezcla incluso el collage en su obra, la fotografía. Es un muy complejo que a lo mejor vamos a terminar hablando en otro capítulo de la repisa porque yo creo que es un, un must también de Imagine. Y este es un trabajo de él de director. ¿Cómo se llama? Tiene trajo trabajo súper experimental. Este se llama La Máscara de los Sueños, de Mirror Mask. Y de Mirror Mask es, después ya de Jim Henson, pero con toda su... la, la adopta en el fondo de la familia Henson porque es todo su imaginario también. Y ya mezclado un poco con, entre elementos eh, fotográficos, collage, CGI, pero también ya entra la generación digital con en Jim Henson, pero también es una película que es bien hermana de los trabajos de doctor de Jim Henson, pero con perfecto. la bola quizás más experimental que tiene esto. Pero también, de nuevo, el juego, desde lo onírico a la lucidez, que tan separados están, como que este es el juego que hace la máscara de los sueños. Uh, ya, yeah, perfecto. Esa era mi recomendación, faltan las también en la revista Estas opinaciones. Esa era mi opinión <risa> El mundo de Jim Henson, creador de los Muppets, y mucho más. Vamos a la otra opinación. Oye, y esta semana en mi repisa está este libro, que se llama brasil que es de Jorge Baradit. Jorge Baradit ahora es más conocido como el autor de La historia secreta de Chile. Sí, correcto. Eh, pero brasil lo sacó el 2005, si no me equivoco. Eh, y es uno de estos libros, es uno de los libros que me ha formado como lector. Y no es exageración, es un libro que me encanta, que... Yo creo que es el libro que más he releído en mi vida. Es un libro de ciencia ficción. Es una mezcla de muchas cosas, pero en general es ciencia ficción. Eh, es una novela, no, no tiene ilustraciones, solamente novela. Eh, y yo quería contar cómo, cómo descubrí Yggdrasil. cuento. Te cuento. El 2005 yo era muy fanático del blog de Francisco Ortega. Francisco Ortega. Ortega Verso. Sí, sí Ortega Verso. Yo era muy fanático de... de porque en esa época muy, estaban muy de moda los blogs. Los blogs escritos. Eh, blogs de opinión y no sé. Eh, y además, bueno, Francisco Ortega, yo soy de Victoria. Victoria Novena Región, chile. Y, y eh, Francisco Ortega también es de Victoria. Y Francisco Ortega había escrito un libro, una novela que hacen leer en los colegios de Victoria. Ya, entonces como que ya lo tenía como un referente porque en ese tiempo yo que también quería ser eh, periodista y quería ser escritor en ese tiempo <risa> y como como muchos adolescentes que quieren ser poetas o, o escritores es yo supuesto. también quería ser escritorio. entonces me gustaba mucho leer su blog y una vez en su blog recomendó este libro el libro de un amigo jorge ahora escribió este libro y se llama indrassi y con toda la trama y me dieron muchas ganas de leerlo pero yo sí, seguí viviendo en Victoria en ese tiempo y no. allá no hay. no hay librería. no hay lidería, po, el, no, po, no, hay librería. pónganse las pilas en Victoria, pónganse en sí, librería. por favor. y la cosa es que en mis vacaciones fui a Lican Ray. Eh, otra, otra de mis islas de personalidad como intensamente. otra de mis islas de personalidad es Lican Ray. Eh, ese balneario es maravilloso la, en la. Es la personalidad de, península. sí, sí es no ve nadie de esa región y allá en Licantrai todos los años todos los veranos hay ferias de libros no sé si tú sí, también has puesto. Yeah. entonces yo tenía un, un amigo que era eh, feriante y que siempre y que tenía como un puesto bien bueno y que traía harto material y material eh, extraño que como de ficción horror cosas que me gustan a mí y él trajo Yggdrasil, y encontré Yggdrasil en Licantrai Creo que fue dos Imagino que esa es la redacción media visceral que lo veí y decís como, sí. como... ¡Como loco! No ¡Como loco! Es Ixdrasil de Jorge Baradí el libro que me recomendó... Y vas a pagar ¿no? lo que ¿no? fuera fuera. Bueno, paquete lo que sea, así como... Da sí. mismo comprar otra cosa y lo compré. Sí. Fue un libro que me sorprendió y me impactó al mismo tiempo. Es un libro que es eh, muy fuerte. No es un libro recomendado para niños. Tiene imágenes muy fuertes. Sádicas, como con no sé, imágenes sexuales muy fuertes, imágenes eh, de, de, de, de tortura, es eh, muy perturbador pero es muy entretenido, a mí me encantó y como que se resuelve de una manera increíble, demasiado apocalíptico todo ¿Tú lo leíste, no? Sí, sí, sí. ¿Qué sí. te eh, pareció? Que un bestias, ¿sí? <ríe> <ríe> es un libro bestia, de... sí un libro bestia de bestias Sí, Porque, eh, sí totalmente, totalmente antes estábamos hablando un poco y yo decía porque fue, si bien no fue el primer libro de Baradit que yo leí, yo leí primero ya. cinco es cuando leí, ah perfecto, y después ya. me pasé a PDK y después ¿no? el, el, el, algún picoteo entre lo que hizo en, en Yuskuma también y, y ahí fue mi como mi, mi Varadit-verso armándose, y claro, claro. Y llegar al final, siempre recomendado por ti, por la feña, que eso son ah, bueno, a, Y además decir eso también, porque los libros de Varadit tienen como su un universo y que como se supuesto, conectan. sí, están sí, conectadísimos, están sí. conectadísimos, es súper fácil agarrar al final, como eh, entrar porque te subo su universo, yo creo sí. que hay, hay algo ahí que es muy atractivo, muy llamativo también. Mezcla muchas cosas, muchos elementos de Akira, de Ghost in Shell, de sí, eh, sí. Evangelion, yo creo que hay un. Sí, tiene, ese, tiene ese Además, concepto, con, con, esa eh, con elementos de la mitología chilena. También, entonces Eso es también, muy interesante. También. Sí, eso, eso es rico porque te lo, te lo acerca. Sí. Te lo acerca, sí. sí. Yo creo que es una obra maestra. Como que ¿Sí? Baradiz se mandó una obra maestra con Igdrasil. Esas son mis opinaciones respecto a Igdrasil de Jorge Baradiz. Y se acabó el capítulo. ¿no? Y con esto, o sea, vamos a cerrar. ¿Irá a volver Alfredo Rodríguez a los próximo? Yo creo que Alfredo está en el baño y... <risa> Estaba por ahí Alfredo Rodríguez? Sí, no, no estaba en un curso de entrenamiento de estrangulación canina de... <risa> Esto ha sido La Repisa, capítulo 2 temporada 1 y nos, nos vemos pronto en el próximo que... capítulo <risa> Llegamos a su casa a entrevistarlo. Y bueno, así como, bueno, estoy en la casa de Jorge Varadit, en el baño de Jorge Varadit. Y fue un momento muy fan Eso. Mmm, yeah. En el próximo episodio de La Repisa. Bueno, y en este lugar pasan cosas sobrenaturales. Pero ¿por qué no estaba ahí presente para verlo? Un canto a la vida, un canto al amor. Si usted tiene alguna pista que nos <risa> pueda ayudar a resolver este <risa> misterio, loco. En verdad van de los un